Hola, bienvenido a este video tutorial de la Biblioteca Central de Antes de comenzar, quiero recordarte que puedes visitar nuestro sitio web desde cualquier computadora, tablet o smartphone. En esta oportunidad preparé un video, vamos a verlo. Veremos algunos ejemplos bibliográficos escritos en normas APA. Cada recurso tiene su estilo. Si querés realizar la cita bibliográfica de un libro completo, en formato APA, Primero debes colocar el apellido del autor, coma, las iniciales de los nombres seguidos por un punto, el año del recurso entre paréntesis, un punto, el nombre del libro en cursiva, entre paréntesis la edición, lugar de edición, dos puntos, editorial y finalizar con un punto final. En caso que el libro tenga más de un autor se coloca el nombre del editor o compilador, es decir, aquel autor que resalta por sobre los demás. Esto siempre está aclarado en los recursos bibliográficos. En este caso, colocamos nuevamente el apellido del autor, coma, las iniciales de los nombres, aclaramos si es editor o compilador, el año del libro, en forma de cursiva el título del libro, entre paréntesis la edición, Vean la diferencia que si es la primera edición, la A va al lado del número, y si es más de la primera edición, se coloca con un superíndice. Luego el lugar, dos puntos, la editorial. Si quieres revisar la cita de una sección del libro, es decir, de un capítulo, primero colocamos, igual que en el libro, el apellido del autor, las iniciales de los nombres y el año de edición del libro. Luego se coloca el nombre del capítulo o de sección sin cursiva y seguidamente se coloca en y en cursiva el nombre del libro. Luego la edición, lugar de edición y editorial, tal cual se realiza la, el libro completo. En caso de que sea un libro que tiene más de un autor, se debe aclarar el nombre de los autores del capítulo o sección consultado. Entonces, primeramente se coloca apellido e iniciales de los autores de la sección que consultaste, el año de edición, el nombre de la sección, en iniciales del autor o editor compilador, apellido y luego coma y en cursiva el nombre del libro, aclarando entre paréntesis la edición, seguidamente el lugar de edición, dos puntos, editorial. Si querés citar un artículo en conferencia, debes colocar apellido, coma, inicial de los conferencistas. Siempre presta atención que la I que se utiliza en este caso es la I que proviene del latín. Lo mismo en el caso de la sección del libro. La I que se utiliza es la del latín. Entre paréntesis, entonces siguiendo con el artículo de conferencia, el año. Punto seguido, el nombre de la conferencia presentado en y el nombre de la jornada en que se desarrolló dicha conferencia. Luego se coloca coma, lugar de la jornada, dos puntos, quién la realizó y en caso de que sea un artículo que está en línea, es decir, en internet, se coloca recuperado a partir de, dos puntos y la URL de acceso al documento. Si se trata de un artículo en revista científica o académica, se debe colocar primero apellido e iniciales de los autores, luego el año de edición entre paréntesis, el nombre del artículo en forma completa, punto seguido, y en cursiva el nombre de la revista científica del cual se obtuvo el artículo. Coma, se coloca también en cursiva el número que corresponde al volumen del artículo, y seguidamente se coloca la paginación. Un sitio web. Para citar un sitio web, primero se debe colocar el nombre de los autores del sitio o de la sociedad o agrupación a la que pertenece el sitio. En caso de que el sitio web o el recurso, y esto es válido para cualquier recurso, incluso libros o artículos de conferencia, no tengan fecha, se aclara colocando S.F, es decir, sin fecha. Seguidamente se coloca el nombre de la página web. Luego se coloca recuperado la fecha en que se accedió a la página web. Y esto es importante, dado que muchas veces los sitios web se dan de baja o cambian la apariencia. Entonces es importante colocar la fecha en la que uno ingresó a realizar la consulta. Luego se coloca una coma. A partir de... y se coloca la URL de acceso. Si se quiere citar una entrevista, primero se debe colocar el nombre del entrevistador, del modo eh, apellido coma inicial del nombre, la fecha entre paréntesis, el nombre de la entrevista, entre paréntesis, perdón, entre corchetes, el nombre de la revista o del recurso en donde se obtuvo la entrevista, en caso de que no haya sido una entrevista que se haya realizado, que haya realizado uno. Y luego, en caso de que la entrevista esté online, porque se haya consultado de alguna revista que está en línea, se coloca recuperado a partir de y la URL de acceso. Si se quiere citar una grabación de video, por ejemplo, un video de YouTube, se debe colocar primero el nombre de quién realizó este video, que puede ser un particular o, por ejemplo, en este caso, un portal. El año, en cursiva, el nombre de la grabación, es decir, el nombre del video. Y luego, si el video se encuentra en YouTube o en algún sitio web, colocar recuperado a partir de y la URL de acceso. ¿Estás recorriendo el canal de YouTube de la Biblioteca Central y querés estar al tanto de las novedades de videos y tutoriales?